Voy a cambiar de ordenador, ¿eh? Ah, Buenas tardes a hola. todas. Hola. Buenas tardes. Vale, sí se está, se está cargando ya. Pues estupendo, pues dejamos, Mari y Olga. Vale. Pues Olga, si quieres empieza tú que, que llevas más tiempo. No hombre, si quieres empieza tú, que llevas menos Lo <risa> mío es que, tiene mucho que ver contigo, entonces yo creo que, bueno, dale Bueno, pues a ver, primero me presento, eh, mi nombre es Olga, yo soy estudiante, de, bueno, era, ya no Estudiante de telecomunicaciones e ingeniería eh, biomédica, ahí en la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues yo empecé en la universidad eh, teniendo muchas ganas de comerme el mundo, de cambiar las cosas, de pues un poco de, sí, de explorar, de, de conocer y, y bueno, pues durante los primeros años eh, es verdad que te encuentras un poco con muchas asignaturas, muy poco tiempo, muy gente muy nueva, ¿no? Y entonces eh, te enfocas un poco más en, en, bueno, pues ir a las clases y hacer un poco lo que puedes. Eh, pero, pero sí que seguía con un poco ese sentimiento y, y bueno, un, un día eh, me enteré de un fin de semana que hacía Global Challenge y me apunté. Y, bueno, pues sí, ha sido como un poco un antes y un después para mí en la, en la vida universitaria. Porque pensaba que, que, bueno, que no iba a ser posible combinar el activismo con, con las clases o con, con hacer, pues, investigación o con hacer, ¿no? Y, y bueno, eh, también ha cambiado un poco mi, mi forma de, de ver las cosas, de, de relacionarme con las personas dentro de la universidad. Eh, y, sobre todo, me ha abierto un poco los ojos en cuanto a que que he encontrado mucha gente, ya no solamente en el alumnado, que también que tiene muchas ganas de hacer cosas igual que yo. Que, que, bueno, que, que al principio sí que te ves un poco sola, pero, pero te das cuenta en sitios como este, que, ¿no? que hay gente que tiene las mismas inquietudes y que, que juntos podéis cambiar las cosas y hacer cosas grandes. Y también desde el profesorado, que, que hay mucha gente implicada en, en estos movimientos, eh, que te apoya, que te escucha, que, que te involucra en iniciativas y, y bueno, pues así fue un poco como empezó mi marcha por Global. Y también iba a comentar un poco cómo acabé eh, coordinando la, la COI, ¿no? la Cumbre Mundial del Cambio Climático, en este caso la de los jóvenes que se celebraba en la Facultad de, de INEF. Yo en ese momento me encontraba coordinando el grupo motor de la UPM en Global Challenge y cuando se presentó este acontecimiento eh, nos pidió un poco por sorpresa a todos a los de la universidad, los primeros, ¿no? Y bueno, había poco tiempo para organizar todo para organizar todo el voluntariado, eh, organizar la logística y coordinarnos con, con el equipo chileno para que para que todo pudiese tener lugar. Así que eh, en principio iba a empezar a echar una mano, pero bueno, eh, pasaban los días y cada vez estaba más involucrada y, y cada vez me dejaban un poco más que, que yo hiciese y deshiciese como, como quería un poco. Así que bueno, me encontré con otro compañero que, que se llama Nacho y que entre los dos hacíamos un buen equipo y que según nos íbamos conociendo, iba pasando el tiempo, pues pues encontramos la manera de trabajar juntos para poder coordinar pues, a tantos voluntarios que ya no solamente venían de la Universidad Politécnica, sino que también eh, teníamos eh, voluntarios de, de la Autónoma, de, de la Complu, de, de, de Alcalá, de Universidades de Granada, de, de Sevilla, de, bueno, pues un poco locura. Y... Y a raíz de ahí también eh, me surgió la oportunidad de asistir a, a la Cumbre Mundial, a la COP, que, que se desarrollaba después de la COI. Y bueno, en esa fue un poco más formación, intentar enterarme de lo máximo posible, acudir a seminarios, bueno, pues es una oportunidad que al final solo tienes una vez, ¿no? E intentar sacar la máxima información posible y, y conocer a la máxima gente, ¿no? Así que bueno, eso es un poco resumen. No sé si me he dejado algo, pero bueno, luego si se me va ocurriendo, pues ya comento por el camino. Dale, si quieres. Genial. Pues nada, bueno, yo quedé flipada con el trabajo que hizo Olga en la cumbre porque qué capacidad de organización en tan poco tiempo. Ya sabéis que hubo la revuelta en Chile y después claro, ahí había que cambiar la, la cumbre todo por completo y nada, en tres semanas, porque encima era menos tiempo que, que, que la cumbre, porque era, se celebraba una semana antes. Entonces, bueno, yo fui de con, con la capacidad de organización. Pues eh, cómo empecé yo, bueno, yo soy Marí, he eh, estudiado Derecho en, en Madrid. Soy apasionante del, apasionada del deporte, de los animales y mmm, bueno, de la gente, me encanta aprender de, de la gente, de sus opiniones, sus inquietudes, aunque sean distintas. Y, y bueno, ahora estoy, me encuentro estudiando un doble máster de Derecho, del Máster de Acceso a la Abogacía. O si sea, niños chillando, lo, lo, perdón, es que tengo aquí un patio al lado. Eh, y bueno, eso, un doble máster de Máster de Acceso a la Abogacía con Derecho Ambiental. ¿Y cómo empecé yo como activista moviéndome? La verdad es que primero desconocía lo que era la palabra activista. Yo soy de Mallorca y, y, y digo, es como una burbuja. ahí bueno, yo, Para mí era una burbuja llegar a Madrid y empezar a estudiar ahí en una universidad pues, pues te la pincha un poco, ves realidades bastante distintas. Entonces empecé la universidad y con mis ganas de comerme el mundo como Olga ¿no? al principio que llegas como joven dices voy a empezar la carrera, algo que me gusta. Llegas a la uni con muchísima energía. Eh, pues la canalicé a través de apuntarme a varias asociaciones desde Amnistía Internacional a Estudio en una ONG chiquitina y, y no sé, luego creamos hasta nuestra propia asociación que bueno, vamos que aprendí muchísimos términos cosas nuevas que, que desconocía por completo y eso automáticamente ya me metió en un, en un mundo de, pues, pues de, de curiosear, de, de ver a ver cuáles son las injusticias sociales eh, medioambientales y, y bueno obviamente por el medio tenía la carrera, entonces me fui de Erasmus a, a Dublín y ahí cursé una asignatura que era Derecho Internacional del Medio Ambiente y tuve un profesor bastante, bastante bueno y justo coincidió también con que hubo un movimiento en Irlanda de de presentar ante los tribunales una demanda de, de, de cuidado de, de Irlanda, ¿no? porque él estaba, estaba afectando el cambio climático. Entonces yo estaba en ese, en ese boom y también pues, volví a Madrid con ganas de seguir. Y ahí, pues en el, en el último año, que fue justo antes de que empezara la pandemia, eh, recibí un correo de Global Challenge. La gente que estaba antes en las otras asociaciones en las que yo estaba ya se habían ido, ya habían acabado porque eran gente mayor. Yo era la, la más chiquitina y estaba como un poco en búsqueda de, de algo que no sé, algo que hacer, algún colectivo. A veces, pues eso te encuentras ¿no? sola, no tus compañeras de piso, tus amigos de la carrera. Eh, pues no tienen a lo mejor las mismas opiniones que tú y, y a veces pues, pues buscas a alguien que te apoye un poco y ¿no? te respalde. Entonces llegué, llegó un correo de Global Challenge y mmm, de un fin de semana formativo en, en las afueras de Madrid acerca de, del cambio climático que era como yo venía con ese boom de, de, de la vuelta de... Mmm, de Dublín y dije me encanta y tuve una entrevista con uno de, un compañero de Olga, Dani y fue genial y con ICIAR también y, y fue genial y en ese fin de semana pues de repente encontrábamos a gente de trasfondos y lugares completamente distintos pero con opiniones parecidas o con por lo menos opción de, de poder debatirlas y, y, y hablar sobre ello y bueno ampliar también a veces las, la mirada. Entonces, así es como, como conocí Global Challenge, ahí seguimos y creamos un grupo muy bonito eh, dentro de la Carlos III. Eh, Carmen también estuvo, estuvo ahí, Bea también. Y, y bueno, también nos juntamos con, otra, con las otras universidades, que por ejemplo, es la que llevaba Olga. Y, y creamos un, bueno, organizamos un concierto y bueno. Lo importante no era tanto lo que, como lo, bueno, que también eh, el resultado final, sino cómo nos íbamos nosotros uniendo, conociendo y, y pues al final trabajando conjuntamente y ese sentimiento pues eso, de, de dentro de, de la universidad, dentro de a esa, veces esa presión de, de estudio, de pues los momentos de encuentro de Global Challenge, tomarse luego también una cerveza, hablar sobre distintos temas, pues era, era algo genial. Y... Y bueno, luego, luego la vida en Global Challenge siguió por A o por I, eh, hubo movimientos muy bonitos también en, en, en la pandemia en la que nos contamos con, no sé si fueron 10 universidades y también de repente era, para mí fue uno de mis respaldos máximos dentro de, o sea, de repente encontrarte con un colectivo que te respalde, que te, que te bueno, que no solo, no solo es respaldarse sobre X tema sobre X opinión o lo que sea, sino también pues el... el el saber que, que estás ahí presente, ¿no? pues, pues era algo muy, muy guay. En la pandemia pues, fue algo súper importante. Y, y con ese boom también de pues, activismo climático y tal, que se reafirmó también muchísimo en la pandemia, eh, pues, pues me apunté en la Unión Europea eh, a que sacaron era algo nuevo con el Pacto Verde Europeo pues eh, sacaron esto, iniciativas para los, los ciudadanos, cómo las, llevar las normativas y directivas europeas bueno, y nacionales, qué es eso del cambio climático, qué conocimientos hay sobre eso y cómo llevar eso más cercano a los ciudadanos, ¿no? porque muchas veces pues, los ciudadanos y no, no, estamos como muy desconexionados, de, desanexados de lo que es la institución pública. Entonces, eh, pues me apunté a esto y me, me cogieron como embajadora de. de del Pacto Climático Europeo y bueno ahí estamos ahí también al final realmente el, el ser embajadora solo no son nombres no pero también es un colectivo que nos juntamos tenemos reuniones mensuales y cada uno se va pasando información o sea eso es el, lo que es lo que se ha generado el grupo de, de España Luego, la idea es también tener recibir cursos de información sobre sobre ello pero antes de eso, pues, eh, tuve la suerte de que, de que pude hacer unas prácticas también en Ongawa, que, bueno, que también es, es Global Challenge, que digamos, y eso también fue muy grato, porque ahí llevamos a cabo también unas, una investigación: en, bueno, el, el trato con los, ciudad con los estudiantes, cuáles son las inquietudes principales, cuáles son las problemáticas principales que ven los estudiantes, no solo los estudiantes, sino también el, el, el PAC, o sea, el. el la administración dentro de la universidad y, y los docentes y las, o sea, como ellos bien también la docencia y tal, pues bueno, eh, fue, un, fue una investigación muy guay. Y la verdad que con un apoyo increíble siempre el, el equipo detrás. Y, y a ver, no sé si me dejo algo, yo siempre me voy mucho por las ramas y cuento historietas, eh, pero pero bueno, eso es un poco como como me, me he ido moviendo, así preguntando, bus, buscando. No sé, ahora estoy en, en de nuevo en una universidad nueva, eh, con un grupo, un colectivo completamente distinto a, a lo que yo conozco de otras universidades y también bueno pues va a ser interesante a ver qué, qué grupo encuentro aquí. Sin duda alguna es mucho mejor estar, encontrar a, a un equipo o encontrar a un colectivo, algo una comunidad, más que estar tú, tú solo, porque es, muy, o sea, es, es, es Cargas muchísimo contra tu conciencia. Yo, por ejemplo, en, en, en Global Challenge, cuando conocía a, bueno, a, a, al grupo que tenemos todavía, que somos amigos ahora, Carmen, Alex y tal, eh, pues relativizas muchas veces los problemas o, o le das otro, le ves otro punto de vista, y eso creo que como activista es muy importante. No sé si me dejo algo. ¿no? <risa> Yo de mayor creo ser como Marí como Olga. <risa> Así que hay una chica nueva, Carlota Salinas. ¿no? Que acaba de entrar? Ah, vale. Bueno, pues encantada Carlota. Pues eh, no sé si queréis hacer alguna pregunta, al final esto es un café y bueno, yo... Aquí, por ejemplo, hay Rack, que también estuvo en uno de los procesos el año pasado en Global, eh, no sé, y Carmen, que también ha estado, ¿no? Eh, pues también podéis contar vuestra experiencia, porque al final ponía un café con Olga y Marí, pero pues un café perfectamente con Carmen, con, con, con Rack. Con quién sea. Sí, si queréis. Dale. Yo, yo sí voy a preguntar una cosilla. El... Muchas veces, cuando entramos o entráis en la, en la uni, veis como que esta parte más activista o de preocupación social, en este caso climática, como que no le importa a nadie. Podemos hacer actividades o acciones y tal, y que quedan ahí como apartadas fuera de la institución. Pero primero te voy a preguntar a ti, a, a Olga, que nos cuentes. Y luego también adelanto un poquito a, a Rack. También le voy a hacer otra preguntilla de otra cosa que nos cuente. El. Creo que las dos, o, o los grupos en los que habéis estado, habéis sido entrevistados por la UNI y, y estas entrevistas además las han utilizado, en tu caso Olga, como que para el inicio del curso, ¿no? Es decir que sí, un poco es un momento relevante que... para la UNI. Sí, es un momento relevante para la UNI y yo creo que cada vez está más comprometida con, con este tipo de iniciativas y quiere fomentar más eh, la participación del alumnado. Y yo creo que también el mensaje que quiere dar la universidad es que al final, eh, bueno, en el caso de las ingenierías, que al final no se necesita a un ingeniero que simplemente esté pensando en la carrera, en sacarse las asignaturas y demás, sino que sea un poco más capaz de mirar más allá, de identificar otros problemas, de tener también esa mirada social y de eh, pues eso, empaparse un poco más de lo, que, de lo que es el resto de cosas que rodean a la vida, ¿no? Y que un poco cuando entramos en la universidad al final estamos tan enfocados simplemente en, en las notas y en las asignaturas que dejamos un poco de lado y que y que no deberíamos, ¿no? Porque al final llevarte solamente eso de la universidad pues, pues es un poco triste, ¿no? Yo creo. Entonces yo creo que van muy por ese camino de fomentar un poco más las iniciativas sociales, que la gente sepa que que, que están guays, que, que, se hacen cosas, que se hacen cosas que molan, que motivan, nuevas, que tienen el apoyo de la universidad, que no va a ser algo de, pues sí, soy activista y voy en contra de las normas y me da igual y hago lo que... No, es un poco más de, mira, esto también lo queremos, entonces proponer cosas que os vamos a echar un cable y... Y os vamos a, a apoyar, ¿no? Entonces eh, está muy bien, no sé si contestaba la pregunta. Sí, el, yo creo que también un poco la línea, la, bueno, no sé si lo están intentando y yo creo que lo deben de seguir intentando, es el, el darle un rol más activo al, al estudiante a la hora cuando pasa en, en la universidad, ¿no? Cuando está ahí. Que tanto en la docencia como fuera de, de ella, el estar dentro de la universidad como estudiante, pues ese, ese rol activo, participativo, pues, pues se puede fomentar, se está fomentando y se puede fomentar mucho más. En Global Challenge, por ejemplo, con el programa, pues eh, sí que es verdad que se le da muchísima responsabilidad, bueno, toda la responsabilidad al estudiante y al grupo eh, para que para que lleven a cabo. Alguna cosa en concreto, ¿no? Eh, de, de, de, de los problemas sociales que hay o, o climáticos, ¿qué elegís, ¿no? Entonces, ese, ese, esa atención. Sí. Sí, pero bueno, que, que, que sí que hay un cambio bastante significativo en el sentido de, Jope, el vídeo que pusieron el año pasado para motivar a los estudiantes era. El que había fundado Cabify y estás dando un mensaje de estudia, estudia mucho, trabaja y funda tu propia empresa y sigue por ahí y tal Y intentan ir un poco más abriendo la mente y diciendo no, pues es que hay otras opciones y se puede tener éxito entre comillas Aunque no fundes tu propia empresa, aunque no saques las mejores notas, aunque hagas más cosas aparte de esto Aunque te preocupes de las personas y del planeta, ¿no? O sea, un poco... Pero sí, se debería tener un papel más activo todavía dentro de la universidad. Luego está eso. Muchas veces los profesores y la institución llegan un poco lo, los medios o tienen las ganas, pero luego los que realmente ven que, que, no, que no da tiempo son los propios estudiantes. ¿no? Entonces también hay un poco que no solamente darles los medios, sino decir, vale, pues es que a lo mejor la carga lectiva que tienen, pues habría que intentar compensarla de alguna manera para que no solamente hagan eso, ¿no? O, o, en, o dar a entender que no hace falta que, que solo hagan eso, no sé. Estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, eh, porque Rack estuve el año pasado participando en uno de los procesos en varios procesos al final, pero uno de ellos, estuvisteis en lo de Project Lab y luego en ah, Vale, si cuentas Project Lab, sí. Sí, claro. Es que, sobre todo, te iba a comer, eh, lo que te iba a preguntar es sobre Project Lab, porque de esa importancia que le va dando la universidad o de determinadas áreas de la universidad, hace poquito nos escribió Miriam, de la oficina de ECO Campus de la Universidad de Alcalá, súper contenta por una entrevista que os habían hecho desde el área de comunicación de la propia universidad Sí, sí, sobre salió, vuestro además, proyecto. salió además hace unos días, porque, o sea, nos contactaron hace bastante, pero teníamos el proyecto eh, muy de antes de verano era esto pero lo teníamos muy abandonado porque estábamos cada uno, pues eso, yo con el TFG, eh, Cristian estaba con el máster eh, pues el resto estaban terminando con exámenes finales y tal, y lo teníamos muy abandonado y, y sí que luego nos llegó la propuesta de la entrevista y no ha sido hasta, hasta ahora la vuelta de vacaciones que les mandamos las respuestas y no sé, la verdad es que me hizo mucha ilusión también ver que estaba como en las redes oficiales de la universidad y de hecho estaba justo pensando en esto cuando hablabais de, de lo de aumentar el rol del, de los estudiantes en, pues en, en, en temas sociales básicamente, eh, no sé. La verdad es que esperamos ahora, justo vamos a reunirnos mañana, a ver si le empezamos a dar caña otra vez y, y pues eso, a ver cómo sale. Y Qué, qué noticia, yo no lo sabía que se, había, que se había publicado dentro de la página. Eh... Pues está en, en la página de la universidad, está en Facebook y está en Twitter, en plan los oficiales de, de la UH. Mm -hmm a ver si se si ayuda ahí a, a los estudiantes. Qué bien. Sí, a ver, si, a ver si le damos caña otra vez, que está muy abandonado. <risa> para quien no lo sepa, eh, para Project Lab eh, se nos ocurrió hacer como una plataforma por, o sea, como para cuidar de la salud mental de, del estudiantado dentro de la universidad, que con el tema de la pandemia y tal. Si de por sí ser estudiante es complicado por lo que comentabais de la carga lectiva y tal. Eh, pues encima con la pandemia, que sea todo virtual, que es más difícil conocer gente y eso. Pero bueno, a ver si para este año sacamos cosillas chulas. ¿Y cuál era un poco la idea por la que ibais? Eh, teníamos varios conceptos. Eh, se nos ocurrió crear como una, de, como una especie de club de cultura, de reunirnos semanalmente para comentar pues, novelas, películas, eh, que trataran temas de salud mental. Ya como forma de aprender sobre salud mental y además como forma de conocer a otra gente a la que le interese eh, el tema. Eh, teníamos pensado también, ya a más largo plazo, buscar alguna forma de, de aliarnos con, eh, con clínicas o con psicólogos, psicólogos profesionales eh, que pudieran eh, ofrecer terapia rebajada para estudiantes o, o incluso gratuita, pero claro, eso ya es a más largo plazo cuando se consiga... Eh, pues eso, ya tener el proyecto más consolidado Qué bueno Sí, sí, me parece que hace muchísima falta Gracias Pues acabo de dejar por aquí la publicación que hizo la, la UN desde Twitter con la, con la entrevista por si la queréis echar un vistacillo eh, no sé cómo levantar la mano, entonces eh, no sé si puedo hacer una pregunta o bueno, luego la hago en el turno de preguntas. No sé cómo... Dale Martín, pregunta, preguntas. Sí, vale, sí. perdón por mi ignorancia, pero bueno, acabo de empezar como quien dicen a conoceros y tal. Y, y no sé qué medidas tomáis para incrementar la concienciación sobre los jóvenes y bueno, en, en general sobre el tema medioambiental. Por lo que he leído y por lo que os he estado escuchando, eh, son más temas de formación, ¿verdad? O también eh, realizáis eh, propuestas, no sé, a ayuntamientos a, eh, o tenéis alguna presión de tipo política en, en algún sitio, eh, o yo que sé, mediante la acción no violenta como otras eh, organizaciones activistas. ¿Qué tipo de acciones lleváis a cabo? Que es lo que no me ha quedado muy claro. Y luego la segunda pregunta, ¿cómo formar parte de o cómo poder ayudar ayudaros? Porque tampoco sé qué, qué debo, o sea, qué, qué steps sobrepasar para poder formar parte de la organización o, o ayudar de cualquier forma. Eso es un poco lo que os pregunto. Eh, eh, hemos, um, te voy a dar el, el punto de vista mío como, como estudiante y habiendo también estado bueno, como más, más dentro de Global Challenge, pero, pero Mati, Ciarvea, a lo mejor o Edu, pues, pues te pueden dar como a lo mejor una visión mucho más amplia que la mía. Eh, de, dentro de Global Challenge llevan a cabo pues, pues varias cosas. El Global Challenge trabaja dentro de las universidades, entonces muchas de las acciones hay, hay una parte formativa, que se pues, eh, hace pues, a través de la plataforma de Moodle, eh, que son muy chulos, pues son cursos formativos bastante chulos. Y después, por otro lado, está la parte de, de acción directa eh, dentro de las universidades, es decir, un colectivo de estudiantes que no se conoce de nada o bueno, pues, se conocen, eh, con las mismas inquietudes, al final acaba juntándose, creando un grupo, meto, un grupo motor y sobre un tema específico cada semestre llevan a cabo una actividad, una actividad real, eh, de presión, por ejemplo, hubo un año en las universidades, eh, en la Universidad de Carlos III de Madrid, en la que pedimos que toda la energía fuese energía renovable, todos eh, eh, los pleitos, hay los, eh, los pleitos, en los pliegos administrativos <risa> fuesen todos eh, con empresas de, que tuvieran energía renovable 100%. Eh, eso fue una de las acciones de presión. También organizamos en ese mismo año un un acto de visibilización y concentración para los estudiantes, que fue el concierto por el clima y eh, esto, esto como dentro de los estudiantes, después pues el año pasado es verdad que con la pandemia era un poco más complicado porque todo se, se llevaba a lo online a, eh, pues eh, activismo online que es un poco más complicado también de movilización de, de, de estudiantes pero bueno, también ahí pues eh, se hicieron publicaciones investigación acerca de en este caso era el, el, el impacto textil, pero no solo el impacto textil medioambiental, sino también la parte social. Eh, lo denominamos como el precio crítico, eh, cuál es el, el impacto que tiene el, el sector textil dentro de, de como las mujeres, los niños. Eh, pues ahí también se, se hicieron unas publicaciones a través de Instagram, de Twitter, Facebook, se, a se envió a las universidades, se hicieron partícipes a las universidades para que también. pues eh, llegar a toda la comunidad universitaria y luego por otro lado eh, pues se hizo un estudio de una investigación que bueno esa investigación más ese bueno pues eh, fue un acto en, muy muy grande bueno eh, que yo es que no, no sé si me voy a dejar algo así que vea pues pero por un lado se hizo una publicación eh, aprendamos a bailar con el sistema eh, en el que, pues, bueno, no sé si a lo mejor Edu Mati, bueno, si no, ahora te lo envío por aquí. Eh, pues en el que se analizan un poco la, la visión, cómo se, cómo se hace partícipe, o sea, todo siempre desde el punto de vista de, en este caso, de en la, dentro de la universidad, cómo hacer partícipe al estudiantado, pues, en relación a, los, a las problemáticas de la Agenda 2030 y cómo, pues recibiendo el activo. Entonces, ahí, desde los tres puntos de vista, el estudiante, entonces, hicieron 40 entrevistas con, con estudiantes y ahí también salió un vídeo muy bonito de presión que se publicó en YouTube y se invitó, por ejemplo, al ministro de Universidades a que viniera pues, para que viera la realidad de, de los estudiantes. Y, mm, eh, desde, bueno, desde el punto de vista de los estudiantes, entrevistas también desde el punto de con... Con los docentes y con administrativos de varias universidades, o sea, no solo en Madrid, sino eh, de Granada, Girona, eh, y se analizaron también prácticas eh, que llevan a cabo estas universidades, puntos buenos y puntos malos. Eh, y de, después, dentro de toda esta publicación, se hizo un, un encuentro el 29. Eh, un macro encuentro en este caso fue online porque no pues también otra vez una pandemia el 29 de junio pues nos reunimos nos encontramos muchísima gente en el que analizábamos primero los estudiantes participaron después también hubo un, un ejercicio donde eh, los estudiantes eh, docentes y bueno todo aquel que, que se unió eh, pues hablaba de, de cosas a mejorar en plan para poder implantar después también directamente en, dentro de la universidad y también se se, se mostró este vídeo, que es bastante impactante porque es un vídeo de todos los literales de los estudiantes, que es lo que decían cuáles eran sus preocupaciones. Ahí también invitamos, lo, lo que decía antes en este encuentro, pues, eh, bueno, docentes, estructuras universitarias, para que no se dejara a nadie detrás, nadie y también al ministro de universidades, que, su representante. Entonces, pues hay como una parte más de acción directa, una parte más de... de, de no sé si me dejo algo, ¿eh? porque al final Global Challenge está, tiene, tiene tantas formas de, de participar, se lo hace, vamos, se lo, se lo pone en bandeja a todo estudiante que quiera, puede ser partícipe. Bueno, yo creo Marí que le has contado súper bien, ¿no? Y que, que, que ha respondido a la, a la pregunta de, de Martín, ¿no? Yo creo que también como contarle a Martín para que lo entienda, o sea que el programa sí que el programa actúa entendiendo cuál es la realidad del estudiante, ¿no? Y sabemos que tienen como muy poquito tiempo para dedicar, ¿no? Entre periodos, entre examen y examen, ¿no? O sea, que realmente estamos como siete, ocho semanas eh, por cada cuatrimestre, ¿no? Si ya te estás iniciando, ¿no? En, en este tipo de, de movimientos, sabrás que todo lo que tiene que ver con la incidencia son... Son cosas a largo plazo. ¿no? Entonces sí que intentamos ¿no? hacer acciones de incidencia dentro de la universidad, que al final el entorno que pretendemos cambiar es el entorno más próximo, ¿no? más cercano a los estudiantes y, y es verdad como que pisamos el acelerador. Hay espacios de formación ¿no? porque creemos que es importante profundizar, formarse y es en el encuentro de este grupo motor de estudiantes donde se va decidiendo qué es lo que quieren cambiar. Bueno, bueno, muchas gracias por responderme. ¿eh? No, ya, cual... Cualquier duda que, que, que tengas sobre algo que he dicho, porque he atropellado con muchas cosas que hemos hecho, con, que a lo mejor que se, si no lo has entendido, vamos, no en, en preguntarlo ahora o más adelante. Gracias, no. Marí. Oye, que, no, que no, no te atropellas, no presumas. Lo único que, que Martín decía, lo de cómo se puede apoyar, es, pues nada, que hay en cualquier momento, o sea eso en cualquier momento y desde cualquier inquietud, o sea que De hay. desde todo lo que se te ocurra, igual si empezamos la uh -huh. etapa, ¿no? O sea que, que fenomenal. Uh -huh. eh, bueno, que tenemos como tenemos ahí tu contacto, Martín. Te explicamos un poco ahora, no contarlo aquí, pero vamos que es como justamente ha dicho Marino, generalmente empezando con un encuentro en el que la gente se encuentre. Se encuentra en un encuentro, claro, eh, fuera de la fuera del entorno del campus, como ¿no? bueno, en un sitio, así no, generalmente en, en la naturaleza. Y, y bueno, pues a partir de ahí ya empieza como la dinámica del grupo, ¿no? O sea, pensamos que haya, por favor, chicos, que haya un poquito ahí más, o sea, que haya, pues como la mayor naturalidad posible, ¿no? O sea, hay que intentar que sucedan cosas que la vida universitaria actual. Y diría que la vida de ocio y de tal te deja, te deja muy poco, ¿no? Y entonces pues decimos, bueno, pues, pues que la gente se encuentre, que se conozca, que esté tranquila, que esté no sé cuánto, que tenga ganas de, de verse cada semana. Y un día es muy productivo y otro día es menos productivo, pero te has visto con gente, ¿no? Y la discusión también es productiva. Entonces eso, ahora empieza cada, cada cuatro meses hay como una llamada así para, para quien se quiera sumar y... Y a través de las UNI se mandan las cosas, pero también está en Twitter, en, o sea, en, en Instagram, en todos nuestros canales está la información. Y que empezamos ya, ¿no? Politécnica de Madrid empezamos el 2 y el 16 de octubre dependiendo de, de la temática. Yo así ah, como que me quedo con las ganas de preguntar sobre, sobre todas las personas que no, que no habéis hablado que no habéis formado tanta, tanta parte de, de Global science hasta ahora, el, o también a las que habéis formado parte de Global pero no habéis hablado, tanto el cómo os habéis sentido en la UN respecto a esto, habéis encontrado sentido que la universidad era un espacio donde participar, donde teneros en cuenta, que la gente que teníais alrededor tenía esa inquietud o no, que le habéis echado en falta... Porque María y Olga sigue sí comentaban un poco cómo había sido esa trayectoria suya, pero el resto, ¿cómo lo, cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, nadie se atreve, aunque yo ya haya hablado. Eh, para mí sí que es verdad que yo de siempre he sido una persona súper tímida y no ha sido hasta yo qué sé el último año y medio o así, que me empezó como a atrever a hacer más cosas. Entonces realmente yo de, de mis dos primeros años en la universidad, yo qué sé, porque no me enteraba de nada, porque tampoco buscaba activamente nada, porque me daba miedo hacer cualquier cosa. Eh, luego me fui a Erasmus, entonces sí que como empecé a, a cambiar un poco el chip y tal, y ya a la vuelta, eh, darme cuenta de todos los recursos que tenía en la universidad para, cuando nos ayudó a preparar eh, todo el tema de Project Lab, eh, nos dejó un espacio para, para estar en la gala fi, final allí, nos dejaron eh, una webcam, nos dejaron ordenadores, eh, que parece una tontería, pero, pero yo no, no, como que no era consciente de que realmente la universidad servía para algo más que para estudiar. o sea Sí que técnicamente lo sabía, pero como que no lo había eh, experimentado. Y darme cuenta de eso, aunque haya sido un poco tarde, eh, como que sí que, sí que me ha alegrado. Eh, y pues, pues eso, no sé, ahora estoy un poco en plan de me habría gustado mucho aprovechar oportunidades antes, pero bueno, no pasa nada. Se aprovecharon las que se pudo. Es verdad que al principio no eres nada consciente de... de del movimiento, o sea, tú puedes entrar a la universidad y salir a la universidad siendo completamente, o sea, teniendo una pared delante de todos esos movimientos o esa, esas oportunidades que, que te pueden dar o, o la institución o la gente que hay ahí. No, no, tranquila, tranquila. No, yo era ya por introducirme un poco, como así que estuve en Global Challenge mientras se hacía presencial, Sí que se me quedó alguna espinita con la universidad de que no pudimos llevar adelante algún proyecto que sí que nos hubiera gustado hacer, pero es verdad que nos encontramos con que nos daban un espacio y además teníamos el apoyo de, de Nuria en la universidad, que es maravilloso. Es decir, una persona como de carácter institucional que ayuda al grupo en todo momento. Sin embargo, yo creo que sí que había como algunos obstáculos a la hora de hacer cosas re, o sea, que tuvieran peso y que fueran a largo plazo. Pero bueno, eh, a mí me sorprendió que hubiera ese espacio como de asociación tan flexible como el que era Global Challenge. Y bueno, me lo pasé muy bien, obviamente. Y me lo sigo pasando. <ríe> y ya está. Pero Carmen, tú, por ejemplo, porque eh, tú empezaste en Global Challenge, pero después te fuiste y seguiste también, o sea, cuando te apuntaste por ejemplo al, al, al, al, al debate, Entonces, o sea que, que, que tú empezaste en Global Challenge y, y luego, pero o se siguió Global Challenge de una forma distinta, ¿no? O sea, ese activismo, tú también Sergio, también, si quieres comentar un poco. Sí, sí. A, a mí me gusta mucho el grupo porque, por eso que es flexible, o sea, no es reuniones todas las semanas si y hacemos esto y punto, sino que yo, por ejemplo, si quiero llevar Global Challenge como he hecho a algún proyecto fuera de España, a la Unión Europea, al Consejo de Europa y todo eso, lo hago y no es una cosa que tenga que pedir permiso ni nada, sino que me gusta además llevar a Global Challenge a, a estos sitios y cosas como el debate o iniciativas que se te ocurran a ti mismo y quieras no sé, proponerlas en un momento en el grupo van a salir y ya puede ser solo el grupo de Global Challenge o con las asociaciones que hemos trabajado en la universidad que no, no solo estamos nosotros solos porque también teníamos el pequeño inconveniente de que no somos una asociación grande en comparación con otras de la universidad entonces eh, eso, a ver, eso por eso me gustaba tanto Global porque al final no era una asociación tan como tan, con tanta jerarquía como otras de la universidad y a la vez era una estructura en la que podías hacer cosas y puedes hacer cosas. Esa un poco, yo diría que es la, la sensación que más, que más me gusta de, de estar en este grupo. No sé si lo explicado bien. Y, y cosas a introducir, o sea, sí, porque dices trabas, eh, es verdad que, que te, tuvimos trabas dentro de, de la universidad, a veces para poder ejecutar algo, creo que vea es vamos, la que lo vivió con por, por máxima eh, experiencia, pero de, de trabas, por ejemplo, de introducir, o oh, de ideas, no trabas, no sino de introducir como cosas nuevas dentro de la universidad, Nuestro, ah, queríamos introducir lo del menú. Cambiar el menú dentro de la universidad, es verdad. Pero también se nos hizo más complicado de lo que pensábamos, por ejemplo, un menú vegetariano vegano con, con, bueno, con los nutrientes correctos para que, para que fuese igual que un menú con carne. Y eso es verdad. Bueno, ahí también aprendiste, ¿no? Cosa sobre esos obstáculos para organizar cosas. Para, para cambiar, ¿no? Yo creo que ahora también había una iniciativa así en la, en la UPM, por lo menos al final del curso, de, o sea, al final del año pasado, el curso pasado, eh, ya enviaban un poco más alguna iniciativa sobre eh, consumo de cercanía, sobre pues, realizar encuestas un poco al estudiante para ver qué tipo de de alimentos prefiere incluir, de si realmente les sería útil incluir eh, opción vegetariana pero bueno, sobre todo lo interesante es eso, como el consumo local y de cercanía que estaban un poco entre sus planes y que lo querían empezar a mover, no sé cómo habrá quedado un poco ahora todo eso, pero bueno me parecía muy interesante que que lo empezasen a mover ya, así que Hola, ahora voy a hablar yo. Eh, sí, bueno, yo tengo entendido que, bueno, Nuria me dijo que en la Carlos III ya habían puesto un menú, solo que es más caro que el resto, entonces, pues bueno, poco a poco, el siguiente paso será que sea del mismo precio. Pues sí. Muchas gracias Martín, bueno, ya se ha y nada, yo tenía una pregunta apuntada que justo venía cuando María dicho, ha intervenido, he dicho, ay, justo mi pregunta venía por ahí, que era, si os ha hecho como estar aquí, ¿no? si os ha impulsado, os ha hecho cambiar como vuestro rumbo en vuestro futuro trabajo o eh, objetivo, o lo que queréis cómo conseguir, ¿no? si ha ido más hacia lo social o hacia más la sostenibilidad que antes, ¿no? que, que bueno a mí me ha cambiado, la verdad, así que... No sé, quiero saber vuestra opinión también. No, sí, total. Yo lo comentaba al principio: que, que bueno, que un poco mi paso por global ha sido un antes y un después, ¿no? O Así sea, que ves otras formas de, de ver la vida al final. Y. En cuanto a mi futuro profesional, creo que, que no es que haya cambiado, pero sí que sí que me ha ayudado a tenerlo un poco más claro y sobre todo a, a darme cuenta de qué valgo y, y ya no a lo que me quiero dedicar, sino cómo enfocarlo, ¿no? También un poco. Eh, no verlo desde una perspectiva únicamente, sino intentar un poco verlo más allá, ver a, a quién afecta, qué, qué es todo lo que, que en global ese proyecto por ejemplo o, o a qué personas o un poco más pues eso, eh, preocuparme por otras cosas que a lo mejor antes pues no pues no lo hacía o no en, ese, en esa medida Chao Edu Chao Edu, un placer verte Si <risas> que no quería cortaros Chao Saludo a Julia o dile que aparezca por aquí <risas> y saluden pues a mí sí que me hizo cambiar el enfoque. O sea, más que sí, es eso, la palabra es el enfoque, el cómo, cómo es el, el trabajo, cómo es, bueno, un poco el, el mundo, eh, esa mirada crítica que siempre <risas> sin duda. Eh, porque tú puedes a lo mejor trabajar en trabajar dos personas en lo mismo, pero uno tiene una visión, una mirada, un, que a lo mejor tarde o temprano intentará cambiarlo o intentará eh, pues. Pues, pues moldeárselo pues, a su opinión su punto de vista y tal luego tienes uno pues que un trabajador una trabajadora pues a lo mejor que una persona no tiene que ser trabajadora totalmente laboral eh, que lo vea que no, que no tenga ese enfoque o que no sepa o que no se cuestione a lo mejor dónde está trabajando o que está haciendo y eso sin duda eso es algo que sí que aprendes perdón por todos los gritos dile a ese niño o esa niña que le va a la garganta bueno, es que hay un montón ahora que ha salido el sol. Eh, pero sí, ese, el, el enfoque sí que sin duda a mí me, me, me cambió muchísimo. Te, te abre a realidades que a lo mejor es inexistentes antes eh, que desconocías por completo. Eso de, de, de la crisis del cuidado, por ejemplo, que es algo que a mí sí que, pues sí que me hizo fijarme muchísimo más que antes no, pues a lo mejor no tienes la sensibilidad, la sensibilidad a ello. Y de repente, pues sí. Y, y luego, obviamente, pues, hacia dónde vas tirando, ¿no? O sea, cuáles son tus, tus prioridades. Eh, eso, sin duda, sí así que me ayuda. El otro día teníamos a un profesor diciendo de, de, de Derecho que decía: Es que sois, vivís todos en una realidad que no es que no, no es acorde con la realidad ahí fuera, porque hablábamos de delitos penales y, y pues, pues, por ejemplo hablábamos de esclavitud no y dice, vosotros pensáis que la esclavitud está en países africanos o, o muy lejos de aquí, pero es que no hace falta dar, en plan, no hace falta irse lejos más allá de, de, de lo del país pasco de Donosti que, que aquí también hay esclavitud que no hace falta irse, ¿no? entonces eso que que que muchos de pues no lo, no lo sabemos, no, estamos no tenemos accesibilidad, pues eso sí que nos ayudó y a mí me ayuda muchísimo pues a decantarme un poco más o hacia pues, derecho ambiental, quizás, no derechos sociales, que, que tipo de Priorizas. No sé. <risa> yo ya sé que no, no Olga no nos has preguntado, no Olga no vea, pero yo lo digo bastante, que, que aparte de a vosotros, a, a, a mí, estoy segura de que a Mati también, también nos cambia muchísimo el programa, ¿no? O sea, que si tenéis que pensar en qué, qué cosas buenas habéis hecho, <risa> pues aparte de a mí mantenerme así como la fe en que igual la humanidad tiene así alguna oportunidad. Eh, estar, en, o sea, estar en este programa te obliga a aprender continuamente, ¿no? o sea, aprender actualizarte. A actualizarte. A, a que no tenemos ninguna respuesta. Cuando nos hacéis preguntas, yo siempre me da mucho miedo, Digo, no tengo ni idea de lo que, ¿no? Pero tener que buscarlas o, o, o buscarlas con vosotras, ¿no? Y eso es no, al a a eso estar es alerta, ¿no? Mm. Sí, sí, o sea, yo no tengo, aparte de que he engordado y tengo muchas más canas en 10 años, eh, o sea, los últimos 10 años de, de mi vida profesional es como si hubiera sido toda mi vida. No me acuerdo de nada de lo que me pasó antes, ¿no? De verdad. O sea, ha sido como un aprendizaje súper intenso y creo que eso, eh, no lo digo solo yo, o sea, que también o sea, pienso, por ejemplo, en Nuria de la Carlos III, ¿no? Mira. O sea, pienso en gente que... Con la que tenemos un poco más de confianza, con Manolo Sierra, de la UPM, ¿no? que te dice, a mí, eh, ver este grupo existir, evolucionar, eh, también me decía Manolo, me ha hecho mirar al alumnado de una forma completamente distinta, mucho más en su potencialidad que, que en ese rol subsidiario ¿no? de, de escuchar de tal, ¿no? y, de, y comprender. ¿no? O sea, que yo sí que creo que es mucho más... Veremos el impacto de esto, ¿no? mucho mucho después ¿no? como como en la distancia porque porque todo eso está cuajando ahora no Fraguándose. ahora sí. así que simplemente simplemente estando ¿no? que a veces decís tenemos que hacer cosas ¿no? y es como tengo que hacer algo que tengo una forma que ya no sé qué no sé cuánto y muchas de las cosas que estáis consiguiendo eh, son, no, no se ven ahora mismo ¿no? pero son diría casi que más importantes ¿no? para que para que estéis contentas. De... Que no habéis perdido el tiempo. <risa> y, y luego esa pero, parte que ha dicho Hiciar, ¿no? De, de la fe, ¿no? De, conect, de estar siempre conectado con, con la fe y con que las cosas pueden cambiar y con la energía, ¿no? que yo creo que cuando te vas haciendo mayor, pues esa fe se va apagando. Pero estar rodeada siempre de gente de joven, pues que te la, mantiene, te la mantiene ahí, ¿no? De gente joven, no cualquier gente joven, ¿eh? No, claro. De gente joven está. No, no, porque hay otra que dices: la humanidad no tiene, no tiene. No, mejor, que, mejor que terminemos ahora ¿no? O sea, no han leído un libro, ¿no? Nunca, ni no, nada. Pero no, o sea, yo sí que cuando cuando veo, pues eso, porque sí que, que es un poco de lo que, igual que vosotros decís, pues eh, estás un poco en tu rollo y, y como con una, una cierta sensación de aislamiento, ¿no? De, de estas inquietudes que tengo tal, porque uno ve la vida como muy en plano, ¿no? Y, y, y no se, se ocultan esas esas inquietudes, pues cuando lo miras encima con una distancia generacional, yo veo muchos los jóvenes, pues si la gente joven, o sea, es que es diversa, es distinta, es no sé qué, y hay mucho eh, talento joven que quiere hacer las cosas bien, pero pero se oculta, ¿no? entonces para nosotros también es como, como eso que nos da esa, ese ánimo. Y bien, si son las 7 ya, ¿no? Sí, si nos vamos... Y este café tenía cafeína, vamos, vamos a poder... <risa> una, una, una cosa que aprendí también que es que se, se, creo que la veo como súper importante hoy en día y, y que la aprendí de verdad muchísimo con Global Challenge fue el, el no enfadarse o el no enrabietarse cuando no tienes la misma opinión con otra persona. El, el no cerrarse en banda con, con ¿sabes? El decir, es que todo aquel que sea de, de tal forma, de tal, ya no me cae bien. tal no, el, el hablar, el, el tolerar, el. Eso fue algo que he aprendido muchísimo con Global Challenge y doy gracias, de verdad, a, a, a poder tener esa capacidad de relativizar, de hablar y tal, que creo que es muy necesario. No sé, bajo mi punto de vista, fue uno de los mayores aprendizajes de verdad que me llevo de Global Challenge, muy necesario. Bueno, y hay una cosa que me no habéis dicho, que el cambio está en las mujeres, no hay más que ver. Se nos han ido los chicos. O sea, la revolución esta de los cuidados o lo que sea del planeta Eta, es femenina, Porque ya no digo que sea feminista, es que femenina. Porque dónde, dónde están? ¿no? Los, no, no lo digo por Edu y, y Martín, pero o sea, que es un temazo. no Yo, De hecho, este año lo hemos puesto como para, para analizar no qué porque los chicos, ¿no? porque los hombres están mucho menos en esto eh, del, del activismo más de cercano a, a la tierra. Eh, cuando luego el 75 de los tíos que están en las decisiones sobre el cambio climático, o esas sea, personas son, son hombres. ¿no? ¿Qué pasa? Así que Olga, tú qué te mueves ahí con el, ¿no? el secretario de Naciones Unidas. No, to no todas le hemos estrechado la mano. Pues ya sabes. Luego le, luego le mando. Luego un... le escribes. A ver, ¿vale? a ver cómo lo ve. Igual no lo entiende. Pues nada, bueno, que. chicas, hay... pues, pues muchas gracias, ¿no? Bueno, cerramos el café Oiga. cuando vosotras queráis. Olga, ¿dónde estás? ¿En qué... ¿En qué sitio del mundo? No, en mi casa, de Madrid, normal. ¿Es Estás no? está, está ubicada en otro sitio normalmente. Eso no lo conocemos. Eso no, no. pues lo único que he hecho ha sido darle la vuelta a la mesa ¿Mm? y ahora estar en este lado para que cuando tengo las videoconferencias pues no vean toda mi casa, ¿no? Así. Me ah. Pero ya está. Era solo eso. Ah, más profesional ella ahí Pero ahora ya parece que tengo despacho y no. <risa> Y nos sigue siendo la misma casa. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotras. Sí. Qué a todas. Sí. Oye, os echamos mucho de menos. Y yo. Sí, sí, todavía decía: ya tengo ganas de que estén aquí los estudiantes, tal. Bueno, Rack, espero que no se escape que este año también la veamos. Eh, veremos, veremos. En principio sí, pero bueno, veremos a ver. Bueno, ya sabemos que con vuestras agendas está... Claro, y que, que hay múltiples formatos. Podemos sí. inventar un formato nuevo eh, que pueda estar. <risa> <risa> Nada, seguro pero... que alguna forma habrá de cuadrar. Muy bien. Yo quería eh, comentaros, bueno, no sé si lo del live en YouTube habría... Bueno, no sé si se ha pagado, un... Pero... <risa> El, el encuentro de, en Madrid lo tenéis el 2 de octubre, ¿verdad? Tenemos dos en Madrid, el 2 y el 16. El 16, vale. Esto ya ahora es muy top, ¿eh? Antes había uno y ya. <risa> ¿Qué ha no sé si me gusta más, ¿eh? Que haya uno o que haya dos. <risa>